¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. El tema de hoy, los linchamientos en Puebla. ¿Por qué es este fenómeno eh, con tantas características tan especiales en Puebla? Bueno, desde el 68, esa icónica eh, eh, escena, vaya, de lo que sucedió en Canoa, hasta lo digo en escena porque en mí viene el recuerdo de la película. Eh, eh, muchos todavía no nacíamos, pero fue algo icónico. Lamentablemente, de este suceso no hemos avanzado mucho. Al contrario, aquí está una invitada muy especial, Mari Vadillo, que me diste sí. una cifra, Mari, que me, se me quedaron así como que los pelitos de punta acerca de este tema de los hinchamientos Invitamos a Mari porque... Ella sabe del tema, es abogada penalista, tiene especialidad en derechos humanos. Entonces, este tema te viene, como dirían los de Morena, como anillo <ríe> al dedo, por <ríe> cierto. Y aunque María es panista, eh, hago la aclaración, porque si no, ¿cómo? Oye, también vamos a hablar de la asamblea, ¿no? Sí, se vienen muchos cambios en nuestro. Partido. El comité municipal. Claro, el comité ejecutivo nacional. Ya, y, ya, ya y... te están. A ti como que... ¿Quieres ser la presidenta del Municipal? No. Pues ya, también me están diciendo, y Mari, que vaya, y no sé quiere, ¿no? No, no, no. Bueno, no. bueno, a eso vamos a grillar al ratito. Este tema. A ver, mi querida Mari, bueno, antes que nada, bienvenida. Gracias. Ya quedó mejor el café. Ya, riquísimo. Es que me hizo Erika, me ¿Sí? hizo un café... Pero los fotos, ¿no? Triple <risa> carga de los de maquinitas ¿eh? Sí, no manches, no, no, no, no, no ibas a dormir. No, para nada. Pero aquí ya nos lo mejoraron. Ah, claro que sí. El por eso está ah, el ingeniero detrás de cámaras. Ah, sí, <risa> el ingeniero detrás de cámaras nos mejoró el café, ya quedó bien. A ver, Mari, eh, el, el fenómeno de los linchamientos en Puebla, me diste una cifra, que la verdad me quedé muy preocupada. Compártenos esta cifra. ¿Y por qué crees que esta cifra sea una realidad que se está viviendo? Pues después? mira, yo creo que los lichamientos se dan a partir. Bueno, lo vivimos en 1968 en, con Canoa, pero a partir del año 2000, 2015 eh, es un 3%. Pero del 2015 al 2000, ahorita 22, al 2019, uh -huh. llevábamos el 23%, no estábamos hablando de una eh, celeridad constantemente, porque se el de aumento, de aumento, fue mucho más, se incrementó, no sé si es para avisarles a la autoridad que solamente ahí en esa población este, ellos mandan o otra, que simplemente que los delincuentes no entren dentro de ese territorio, no es para darles un ejemplo, un escarmiento que pudiera este digamos tener esa zozobra o ese miedo para poder replegar a las personas que realmente ya no que cometen los delitos ¿Por qué se da se da por los rumores los rumores eh, y más fortalece cuando va de boca en boca cuando realmente siento que eh, tienen los grupos de WhatsApp porque recordemos que este 10 de junio se dio a consecuencia del abogado Daniel Ajá, que Picasso, que, Picasso, sí. que realmente sí, sí dolió, porque pues yo también soy una de ellas, que también me gusta mucho lo que es todo lo regio, todo lo campirano, y lo que procuras es descansar tu mente estar tranquila, tener un poquito de paz y de calma, él lo hizo de la misma ¿Tú manera, tú lo conocías bueno, en diversas ocasiones pues lo veía porque era colaborador de Adriana Dávila, uh -huh. era de la diputada federal Adriana Dávila, trabajaba ajá. con ella. Así es. en Acción Nacional, en toda es la Correcto, en la Cámara ajá. de Diputados. Qué barbaridad. O sí, cu cuando tú supiste esta noticia de un colega que lo mataran así, ¿cómo, o sea, eh, fíjate que yo recordé, recordé porque el 2000 en el año 2009 del 19 de enero eh, yo pasé una situación igual donde fui por una orden de aprehensión en San Antonio Soledad Cañada Morelos y la verdad te duele te... en ese momento yo volví a vivir lo que eh, realmente me pasó 9.15 de la mañana eh, de ese día pues yo fui a, a ejecutar una orden de aprehensión porque pues bueno no se podía cumplir estaba en ese entonces el comandante Arcega eh, custodiando lo que es la zona de, de este, esperanza y pues no le daba cumplimiento a mi, a mi orden de aprehensión entonces cuando yo voy entrando con los elementos yo me llevo elementos de aquí de la Fiscalía General del Estado estaba en ese entonces el maestro Igor porque fue mi maestro orgullosamente fue un maestro ahí en la libre de derecho y yo creo que ahí el comandante Dimas fue el que realmente expidió que me acompañara para darle cumplimiento a esa, a esa orden y fue cuando este, al ingresar, al llegar, pues la señora se encontraba platicando, el comandante Arcega se hace tonto y se va directamente por otro camino. Yo este, iba con un elemento, le hago el señalamiento y entonces es cuando se ejecuta. La señora camina, yo, este, digamos, dejo mi camioneta estacionada y ahí es cuando hacen la detención, la, la meten a la, al vehículo. Era una mujer. Era una mujer, Ajá. la meten al vehículo y entonces ella grita, me secuestran, ¿no? Y entonces va pasando una persona no, en bicicleta voy. y cuando yo me subo a mi camioneta para darle la vuelta y salir, en los altavoces ya estaban, esos altavoces que son todo un peligro, que realmente agitan a la comunidad y a la gente y yo le agradezco en ese momento al subalterno que, eh, bueno, me reconoció, me ubicó, supo que era yo abogada e incluso... Tocaron las campanas, eso es un factor de lo que realmente tú vives cuando pasas esa situación como abogada y más que como abogada penalista o como abogada que tú vas desempeñando tu trabajo, todo lo que tienes que vivir porque existe detrás de esta imagen, existe toda una trayectoria y toda una grandeza de los obstáculos que vamos viviendo como profesionistas y aquí es lo que pasó un 19 de enero del año 2019, perfectamente lo tengo grabadísimo, cómo sucedieron y llegaron en ese entonces en un triciclo, llegó como recuerdo con galones de gasolina, llegaron con mecates, ¿por qué? Porque me querían colgar o en su defecto me querían quemar, querían rociar y la multitud de la gente lo único que hice fue identificarme con mi cédula profesional y de ahí pues qué pasa que la gente no te hace caso. La no. gente se, se eh, deja llevar por los rumores, por lo que realmente dice el uno del otro y sobre todo que la gente pues no ve más allá porque no te deja eh, explicar, no te deja eh, digamos, no te escucha. Entonces en ese momento... Las, los linchamientos tumultuarios te dejan en totalmente estado de indefensión claro. porque la fuerza de una persona no se conduce con realmente toda la multitud de los compañeros. No, de y más en la tu ciudad. calidad de mujer, o sea, es otro factor más. Así es. Entonces Mario Vadillo se ha pasado por cosas muy fuertes y por eso en ese momento cuando fue lo del Ay, compañero, no, Daniel, sí me acordé de, de ese hecho y hechos que uno vive como abogado. Oye, marivadillo Vadillo, pero qué pasó, o sea, en ese momento ¿no? ya traen los, las sogas, empieza a traer la gente, la gasolina, Ay, bueno, te empiezan a rodear. En ese momento todavía me dio este tiempo hablarle al particular del de maestro sí. Igor Archundia que estaba como su procurador, porque pues bueno había una una comunicación muy estrecha, muy continua y como alumna de él siempre me decía que era yo pues una de las mejores alumnas. Y gracias a ese cariño, a ese, a ese mérito, porque me titulé por mención honorífica, yo creo que él siempre me tenía en un buen concepto. Entonces, gracias a eso, pues él siempre nunca me negaba a algo que yo requería para seguir litigando o seguir trabajando. Entonces, Todavía me da tiempo llamarle y entonces es cuando eh, pues llegan elementos de este, de ahí mismo y fíjate que los elementos hacen caso omiso. Es un error tan grande que tú lo vives en carne propia y que no puedes permitir ese tipo de situaciones porque también sería como que eh, tipificado en, estas, eh, en esta nueva reforma que propone ahorita una diputada priista, ...creo mm. que también sería parte de la responsabilidad por la omisión... ...de que no te defienden, de que realmente eh, se apartan de esa situación... ...¿por qué? porque les, los amenazan y les y si no vamos contigo... ...entonces yo creo que todo eso que pasa... ...yo recuerdo que eh, en ese entonces tenía una chamarra café... ...y yo terminé con la chamarra cuando le, doy, le dan vista con voy... ...porque me hablan después como no hay mucha señal por allá... Le dan vista convoy y convoy entra, ¿no? Entonces mm -hmm. entra a recuperarme. Y le agradezco a, este, a Rogelio Gómez Olorzano, de verdad, que fue la primera persona que me abrazó, estuvo como agente del Ministerio Público, estaba en Cerdán, que fue la persona, persona que la vi como mi salvación. No, claro. ¿no? Que cuando me abrió me, me abrazó y me dijo, tranquila, no pasa nada, tranquila. O sea, te bloqueas, ¿no? Y lo único que pensé fue en mi niña, que en ese entonces, pues, mi nena tenía como tres años, más o menos, o cuatro añitos. ¡Qué, qué cosa! Oye, Mari, pero ¿en cuánto tiempo pasó para esto? O sea, ¿te rodearon y, y, y fue muy rápida la respuesta? La, no, fíjate ¿no? que tardó, tardó porque incluso el que estuvo deteniendo mucho fue ahí el, el subalterno. El subalterno como que estuvo controlando mucho a la gente, ...ya después él explicó que era una orden de aprehensión... ...los familiares fueron a buscar a la persona... a ...la agencia del Ministerio Público de allá de... Este, ...cómo se llama, de Ciudad Cerdán... ...y había sido... ...no tenía mucho que habían matado a un elemento... ...en la comandancia que habían echado una granada... ...no sé si recuerdas que estuvo muy uh -huh. sonado... ...y a los 15, 20 días recordando que me toca a mí... ...entonces cuando fue lo del compañero... Uh -huh. sí realmente a mí me indigna... ...por eso manifiesto y dijo... Que tiene que ser, eh, esta situación tiene que ser, digamos, mm, elaborada por los legisladores, que sea una reforma y que esa reforma uh -huh. sea severamente castigada con responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque desde la autoridad, la autoridad que realmente omite ese apoyo, realmente mm, te dejan en totalmente estado de indefensión no puedes, este, uh -huh. digamos en ese momento y lo único pues dije, aquí te lo dejo mi vida, o sea porque cuando eres mamá y eres papá yo soy mamá y papá y a mucho orgullo, o sea, he uh -huh. levantado a tres hijos y en ese entonces pues lo único que se me vino a la cabeza fue mi nena y ya después entró convoy porque para que entre convoy lo debe de autorizar gobernación y en ese entonces lo autorizó no, gobernación. ¡Qué cosa! Así Oye, es. pero, ¿y, ¿y la gente te, te gritaba o qué? O sea... Fíjate que te dicen cosas horribles, me acuerdo que decían muchas palabras obscenas y uh -huh. yo trataba de tranquilizarme, tuve mucha prudencia, tuve mucho valor, ese valor de decir tranquila, este, pues ya, lo que venga, ¿no? Uh -huh. Pues también porque estás sujeta, uh -huh. naces, pero también estás sujeta a morir. y Ay, más pero nada, no así. Claro, que no así, ¿no? Yo nada más esperaba porque empezaron a, nada más con que... Eh, yo veía que no rocearan la gasolina, ¿eh? Ese era mi, mi miedo. Claro. A ver, a ver, Maribadillo, ok, más que ya lo viviste en carne propia, yo no sabía esta historia. Sí. Me estoy enterando ahorita me hubieras avisado, sí. pero se siente horrible. Sí, sí, Oye, ya, ya, ni, ya ni me imagino lo que has de haber sentido. No, no, no. O, a ver, eh, y tú como abogada, viendo ya y, y, y habiendo pasado toda esta experiencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O bien, mejor dicho, ¿qué es lo que no se está haciendo? Porque este 23% de aumento en los linchamientos, o sea, es un indicativo de que no se están haciendo las cosas. O sea, hay muchas omisiones. ¿Cuáles son? Y nos vamos al terreno legal, ¿no? Que es parte de tu expertise. ¿Qué es lo que está sucediendo, María? Pues fíjate que no está contemplado como delito porque hay varios este, linchamientos que se han quedado impunes y han matado a mucha gente inocente por equivocación, por rumores, porque se refuerza de boca en boca o porque realmente, eh, digamos, desconocen. Dicen que el principio de legalidad, dicen que el desconocimiento de la ley no te exonera del delito, no definitivamente, pero mm. si bien es cierto también... Eh, pues aquí las autoridades les competen mucho. Yo sugiero, eh, avalo la propuesta que hizo nuestra diputada por el Distrito 2, es PRIISTA, eh, de la Guauchinango Zapata. Laura Ivone Zapata. Okay. Ella es una de las diputadas que hizo la, la, este, la eh, reforma, la propuesta reforma de, reforma? de reformar. De reformar y sobre todo la impotencia de la eh, pues, tumultuario uh -huh. de la gente sí. porque es te vuelves impotente, ¿no? Te vuelves uh -huh. impotente ante todos los gritos, ante te bloqueas, o sea, no sabes ni qué hacer y te lo digo porque lo vivía en carne propia. Claro. Eh, son situaciones que tú tienes que ir pasando como, como abogado y más que nada que estás al 100%. Por ejemplo, yo los 365 días del año trabajo para mi profesión, y me he entregado en una totalidad, porque es lo que más amo, de un hombre a un libro prefiero un libro que a un hombre ya, ay, o los dos porque no, pues cuál es el problema porque van a estar peleados compitiendo entre, pues a ver, estamos viendo escenas muy fuertes ay la no cambiándonos las escenas, ay no, no, no Dios, no, no, no, cámbianos o sea, estoy así como impactada o sea, pero bueno, a veces una, una imagen dice más que mil palabras sí. entonces a ver para que realmente nos caiga el 20 de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es estas imágenes que nos puso Lalo nuestro productor y yo creo que luego se quedan cortas eh sí. de la, la salvajada a la que hemos llegado y, y vaya no, no, no estamos hablando en, de un confín del mundo en donde no hay nada estamos hablando de Puebla Estamos hablando de ciudades ya establecidas donde hay una conexión eh, global, ¿no? Entonces, a ver, Mari, eh, me, me comentas de que hubo esta propuesta por parte de la diputada Laura Zapata, que por cierto es del PRI, excelente, pero a ver, ¿qué pasa? ¿En qué consiste esta propuesta? Y también me comentaste de que le hacían falta algunas sí, otras cosas. Sí, fíjate que a mí, bueno, dentro de lo que se llama la tipicidad y lo que realmente es la calificativa... Yo creo que tiene que ser coordinada con las autoridades responsables de ahí, porque sí se puede prevenir. Es una vida y verificaba yo la magnitud de que muchos son ahorcados, ¿sí? Eh, estamos hablando de un uno digamos es 1.13% de los ahorcados, eh, muchos son este ¿cómo se llama? golpeados. Eh, estamos hablando sí, uh -huh. que los matan, es así se infla estamos hablando de un 53% de, de, de golpeados, estamos hablando de los que realmente también los quema, estamos hablando de un 25%, o sea, como verás, se ha incrementado, no sé si a causa de la delincuencia, a causa de las omisiones de las autoridades, o qué es lo que está pasando, porque existen omisiones por parte de, eh, tanto de agentes del Ministerio Público, tanto de, digamos, uh, en este caso, el primer respondiente que vendría siendo la policía auxiliar o municipal de la comunidad o de la localidad. Y yo creo que eso es lo que te viene para que se complemente coadyuvando o, digamos, este, eh, haciendo coparticipes para frenar y detener este tipo de delitos. De acuerdo. Dice eh, Jesús Romero, Erika Rubí. Eh, nos está viendo, saludos Tocaya, dice buenas Gracias. tardes, licenciada Badillo, muy bueno Gracias. el tema. Andrés Herón, saludos a abogada, abogada Mari Badillo. Gracias, Hola amigo. Andrés, ¿cómo estás? Ya, ya me mando saludos, <risa> qué bueno. Mano Millán González nos está viendo, amigo, ¿qué tal? Francisco Castillo Montemayor también. Eh, Viviana Cruz Martínez dice, saludos, licenciada Mari Badillo, Gracias. excelente tema. Pati Ramírez, saludos licenciada Mari Vadillo, es un gracias. gusto oírla y ver siempre su lado sensible y humanitario es un honor contar con una mujer guerrera y triunfadora un gran, dice, no y tan trabajadora le mando un abrazo fuerte, saludos también gracias, mi niña Pati a la licenciada del programa, hay muchas gracias dice que está, que está buenísimo el programa de los conjurados dice Dice, están con una gala de invitados. Pues sí, ahí está, ahí está. Gracias. Ahí está. Gracias. Eh, Viviana Cruz dice, qué tema tan controversial y triste es vivir con esta situación tan difícil, dice Viviana. Así es, y, y bueno, y, y el, el problema aquí es de que, a ver, te lo protocolo, pregunto, Mari. El protocolo de los derechos humanos también. Ajá, bueno, ese, ese es otro no, tema. Bueno. A ver. Eh, ya hay una propuesta, eh, eh, ¿no? me estás comentando que bueno, es eh, por el incremento de la delincuencia y por las omisiones. Porque, correcto. Porque dicen, Bueno, no, si no me persiguen, vamos a linchar al que sigue. Ojo por ojo y diente por diente. Exacto. Estamos volviendo a la ley. Sí. Inquisitiva. Así es. Entonces, pues como. Como puedo hacer lo que se me pegue la gana y no voy al bote, pues, lo sigo haciendo. Eso también es uno de los graves problemas que estamos enfrentando. Ahora, eh, Mari, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuáles cuál, ¿cuál son los siguientes pasos en el aspecto jurídico para que con base en una ley se pueda aplicar y entonces sí pudiera haber algún tipo de fíjate extracción. que anteriormente existía lo que son las garantías individuales había un protocolo para protección de los linchamientos un protocolo que venía siendo este pues digamos no tenía una veracidad tan exacta o fuerte se, existe otro protocolo que después se realiza a partir del año 2015-2016 donde empieza se activa ese protocolo pero resulta también no lo veo o digamos que ese protocolo sea este, un poquito más severo para que realmente eh, digamos eh, pueda cambiar la sociedad dicen que las leyes se van modificando conforme la sociedad lo va adquiriendo entonces ahorita sí ya necesitamos que estas, eh, digamos, estos protocolos y sobre todo fomentarlos desde la base, desde la base que digo, desde la educación. Me encantaría que coadyuvara la Secretaría de Educación Pública con, eh, digamos, con derechos humanos eh, para que se pudiera fomentar que, que el hecho de, del rumor y de boca a boca es lo que realmente fortalece, porque no estás vulnerándole el principio de presunción de inocencia uh -huh. a la persona que es acusada. Claro. Entonces, desde ahí, pues estamos mal. Entonces, ¿para qué existe un código de procedimientos en materia de, de materia penal? Si realmente uh -huh. eh, la multitud de la gente lo que hace uh -huh. lo pisa. Sí, claro. Pero entonces, a ver, ¿qué, ¿qué, qué se tiene que hacer como para que haya un mayor control o al menos que eh, la gente no se prenda así de, pues yo diría que se apruebe la ley y avalo porque no he visto ninguna diputada panista y ningún diputado panista que realmente vea lo que hizo la diputada preista. A mí sí me da mucha tristeza que mi partido no veo nada claro con referente a un hecho que se vive, algo fáctico, algo que realmente estamos viviendo y que necesitamos y para eso están los legisladores. Para eso están, para que trabajen, claro. y de verdad no la conozco, pero me encantaría conocer a la, a la, Ay, a la, a la Laura Ah, es correcto, a la diputada por el Distrito 2, y que cuenta con todo mi apoyo, cuenta para sumarme a ese gran proyecto, porque creo que ha tenido el valor civil, pero sí le falta un complemento más para que pudiéramos ser robustecida. Esa reforma de esa iniciativa y todos sean castigados. Si bien es cierto, ahorita ya hay nueve detenidos de esos nueve detenidos de eh, Daniel, uh -huh. y creo que eso no es suficiente. Tiene que haber más, tiene sí. que haber más detenidos. Eran como 200, ¿no? La eran como 200, y pues nada más nueve se me hace poco. Y, y, y la salvajada, la forma, la tortura, el, oh. lo amarraron, lo hincaron, no, lo quemaron, no, no, o no. sea por favor yo creo que eso no puede seguir que nuestro estado de puebla cuando tú vienes a pasear con una tranquilidad yo por ejemplo soy muy campirana eh y, tú, y te sí, consta sí, me sí, gusta sí, hacer sí. el mole me gusta hacer tortillas me gusta mm -hmm. el campo o sea soy parte de porque no olvido mis orígenes no olvido mis raíces y recuerdo que pues el, las tierras de la capu pues ahí era donde sembrábamos cuando yo era una pequeñita una niña entonces eso irte a la provincia te robustece, claro. ¿no? De acuerdo. Eh, RT González, Valentín Juárez, Julián, eh, eh, Julián eh, Telles eh, y Lino García también nos están viendo. A ver, este, esto, esto, este tema de los linchamientos ya quedó, quedó claro, quiero irme al tema del pan. Ya que estás aquí, ya que estás aquí. Y es que, a ver. Ya sabemos que viene un movimiento muy fuerte dentro de Morena Puebla porque viene la elección de su dirigente estatal, que hasta donde yo me quedé siempre fueron dos, ¿no? Aristóteles Belmont y eh, eh, Mario Bracamontes, bueno, bueno. Gracias por la invitación, Aristóteles. Te lo <risa> agradezco. <risa> nuevamente me volvió a invitar que me pase a Morena. ¿Ah, sí? Ah, pues viene el próximo miércoles. Y nos va a platicar a ver qué onda, porque creo que él nuevamente quiere alzar la mano. Sí, ya me pide que me vaya para Morena, ¿cierto o falso? Ajá. Sí, bueno, esta segunda vez no sabía. La, la primera, primera vez, vez sí, pero ahorita no, bueno. Ya me quiere llevar para Morena. ¿Pero qué crees? Que soy institucional. Sí, o sea, no, eres super panista. Eh, mi papi me dejó acá. Y yo creo que pues acá soy está. azul. Así es. Así es. A ver, ok. Ahora, dentro del PAN también hay vienen movimientos pero telúricos fuertes, porque viene una asamblea no, estatal, pero estatales en todo el país. ¿Esto para qué? Para eh, eh, eh, reforzar, que... no sé cómo decirlo, o revocar la palabra de moda de los morenistas, <risa> ¿no? a Marcos Cortés, que es el presidente nacional del PAN. Bueno, pero también hay algunos que dicen, oye, no, ya dio lo que tenía que dar. Hay que cambiarlo. Entonces, eso viene a nivel nacional, ¿Sí? ¿no? Y también aquí viene la renovación de los comités municipales del PAN. Que bueno, para empezar, en la capital va a estar buenísimo. ¿Sí se ve el Jesús Aldivar? Yo no porque pues, quiera lo veo así como agarrado, porque como perdió la diputación, pues yo lo veo como muy agarrado así. de ahí. A ver, vamos por partes. La Asamblea Nacional, ok. ¿Cómo, cómo ves eh, tú que te mueves en todo el, el territorio de Puebla, entre panistas, entre la cepa del pan? ¿Cómo ves si quieren apoyar a, a, a Marco eh, eh, cortés o no, o ¿Cómo, cómo, cómo está la cosa. Pues yo, ¿O creo ya que, quieres una yo creo que hay diversidad, ¿no? Uh -huh. Ahorita en este momento nos puede decir que hay una, hay una claridad, ¿por qué? Porque, pues, por ejemplo, muchos quieren cambio y muchos pues están ahí que continúen, ¿no? Pero siempre he dicho, Mari, Vadillo siempre he dicho que los cambios son buenos. Uh -huh. Para bien o para mal, los cambios siempre deben de fluir, ¿por qué? Porque queremos un cambio. Para que sigan otras corrientes, ¿no? O sea, si ves ya la necesidad de cambiar a la dirección, Sí, otro rumbo, otro rumbo. Siempre hace bien eh, los cambios, los cambios siempre te van a traer beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitaría hacer un cambio? Pues porque siento que todo llega, todo tiene un ciclo, todo tiene un inicio y todo tiene un fin, ¿no? Ese fin yo creo que ya llegó a, a cambiar a tener otros perfiles, otras caras, otros rostros, o un pan fresco, un pan nuevo, y pues no pan con lo mismo. Pan duro ya no. Ajá, exacto. Así es. Ya no. Sopas. Sí, es que realmente parece ser que ya no, que ya dio lo que tenía que dar. Es correcto. ¿no? Sí, o sea, y, y sobre todo, bueno, se ve en el discurso, se ve es que yo no he en visto, las elecciones yo que no pasaron. Visto. Que haga un solo spot para hacer un llamado a la unidad, a la militancia. Yo no he visto un solo spot que Una abra, propuesta. abra a, a corrientes nuevas. Constructiva. Yo no he visto un spot porque yo sí analizo, yo sí concientizo. Y, y independientemente de mari este, Maribadillo se caracteriza porque siempre se somete a estudiar a las personas y sobre todo al trabajo. De acuerdo. Oye, Mari, ¿cómo ves el, el Comité Municipal, te voy a preguntar, el de, de Puebla? Sí. ¿Tú cómo lo ves? este ¿Saldívar va a continuar? ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Qué pasa ahí? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Siento que pues hay muchos que sí, hay muchos que no, pero vuelvo a lo mismo. Los cambios son buenos. Ajá, también, ya, sí. bye. Sí, los cambios son buenos. No, pues es que, es que también, a ver, si se ponen a pensar... Si, si el dirigente ¿no? de, de un municipio no es capaz de, gan de ganar un distrito que, por el que compitió el, el nororiente de la ciudad, pues entonces dices, bueno, ¿cuánta representatividad realmente tiene no y, y cuánto peso tiene? Y entonces podría ser una buena idea. Por eso te estoy diciendo, porque ya algunos se están moviendo. Sí, incluso están invitando. Sí, ya me están invitando, pero pues no, Mario Vadillo va por otras cosas. Tengo un proyecto ahorita de mi doctorado y, y la verdad... es. Ay, sí. ya, ¿te pareces a los, a los políticos? de sí, para que dicen, ay, no, yo estoy dedicado a otras cosas. No, no, no te vas al comité municipal. No. No. no. Bueno, no, no lo sabemos, ¿verdad? Ay, sí. ya, ya, no, sabido, ya salió. No ya lo ya sabemos, ya sabemos, no lo sabemos. Okay. Pero para mí mi proyecto ahorita es mi doctorado, mi doctorado. Uh -huh. De acuerdo. Oye, y también estás... ¿En el organismo de mujeres de eh, promoción, po, promoción política de la mujer, sí, agradezco a mi secretaria Pili Morán por parte uh -huh. de mi presidenta Augusta Díaz de Rivera, eh, donde realmente a través del tiempo, pues sí se ha visto fructuoso el trabajo, el trabajo sí lo está ejerciendo día con día sí. y sobre todo que se está acercando a las comunidades, se está acercando a los municipios, a los distritos, donde se reúnen a las mujeres y se capacita, pero sobre todo que también se les brinda ese apoyo a la violencia política, a la violencia de género y sobre todo a la violencia familiar. De acuerdo. Ok. Pues, Mari Vadillo, muchísimas gracias por estar aquí claro con los conjurados. Sí. Gracias, amiga Erika, y muchas gracias a todos los que nos ven a través de los conjurados. Así es. Muchas y gracias. también gracias a, a sus mensajes. Eh, Charlie MT también nos está viendo. Pues Besitos, muchos saludos, si te gustó esta entrevista, dale like y compartir, sigue nuestras redes sociales, échate un clavado a los conjurados y pasa una excelente tarde. Otro besito, bye, chao. Ya estoy en Nantes, aquí en Francia, en el mero centro de la ciudad que es la Plaza Real, al fondo se ve la basílica, ya iré al rato. Está muy bonito el centro, sobre todo porque es completamente peatonal. Ya saben, callejuelitas, todas como de plato roto. ¿sí? Eh, Rodeada de edificios bonitos, de tiendas muy padres. ¿sí? Y bueno, pues vamos a comenzar a explorar este bonito lugar. Bueno, aquí tenemos unos edificios muy, muy franceses con la catedral que desgraciadamente está en restauración o algo por el estilo no dejan entrar, es una pena totalmente gótica, muy del estilo Notre Dame con los contrafuertes, con los arbotantes, con todo lo que tiene Notre Dame y bueno, estos bonitos edificios alrededor y estos cafetines también muy franceses después de un hostal bueno, pero pues, al fin y al cabo hostal les voy a mostrar lo que me encontré aquí en Andes. ¡Wow! Un departamento.